la cuna de mis fallos prometí no mirar atrás hablando de mí, rotos en el portal la cara amarga y su sabor, no sabía nada. las vueltas que da, esta vida es puta cumplo mi sueño con lo que hay, aunque quiera más sentado ahí detrás, cosas de la edad amordazado por su ley, respirando gas por todo lo que te contaron y lo poco que te va a quedar Madrid, Madrid, Madrid nunca hablaría mal Pero jode cuando acaba el plan Son los euros que te pesan La gente en tránsito que ves pasar Viajes en torno a un ciclo ahogado de humedad Volverte a ver para volverme a encontrar Tan simple como distinguir Lo que está bien y el que no lo está Fuera de este entorno sin la gravedad, amores perros en el plasma y luchas de ansiedad. Observo tras el vaho frágil de cristal, toqué mi cielo e infinito lo sentí detrás, parado ahí sí, sin más, quemado de cal. El láser que te apunta y su cáncer social. Porque tus fotos ya las quité y de muerto resucité. Le tira flojo, pero lo hace bien. Y se quedó sola, jugando a quién es quién. La probabilidad de encontrarnos desaparece Hoy no te voy a buscar entre la gente Avísame cuando veas la que se nos viene Y tan solo estoy a viernes Ey Madrid, Madrid, Madrid, que tengas un buen día Vigílame la espalda, fuck the shit Ey por ti, por ti, por ti, por ti yo mataría Pero es agua pasada Pocas cosas tienden a cambiar, el ritmo es trepidante, la verdad. Con sus problemas de coco va mal, y qué dirás para arreglarlo? No vale de nada, tú qué dirás para arreglarlo? Yeah, y déjame perderme como de costumbre. ¿Para qué pensarles? ¿Para qué hablarles? Son las serpientes. Hoy no te voy a buscar entre la gente, en la delgada para verte. Mi esfinge enrollando cadenas, cada fin es sublime. Cuando dices que no lo dijiste Y es como un cactus Me da agua de vida Si la toques pincha Buah. Sobreviven, notando a dioses que no existen En tu mano lo que hiciste, tú demasiado predecible Si sí. los canteos del camino imprevisibles Neones brillan y tú allí me dejaste sin palabras, no sé qué decir El agua cubre la noche y también a ti Hay argumentos de sobra para dejarlo aquí No te lo dije de malas, te quedaste en repit Pinchado por los nervios, eterno tira y afloja De enero e invierno están con la misma historia Todo el rato medidas de polla Y si las flechas te señalan todo el rato es paranoia Ingeniería wow. social, en el patio de luces cuando crees que conoces pero ortigas en tu corazón negro nanos códigos en tu alimento tú dame a Mira el cielo wow. Madrid de noche Esos ojos no lo quieren ver Cultura de estraperlo El bucle que aprieta tus sienes La piel que habitas en el Vacío del tren por. La poca libertad y lo que puedas tener Distanciado por sus normas no he dejado de ser Sigo agotado al borde de un ataque de Por el cambio social, tu vida en un papel Volar con droga y anestesia para no perder Ey, Quizás me hay que frenar a 190 ¿Qué importa si cortan detrás de esa puerta? Luces de neón, sudores y almidón para lo que queda no me mojo, pide todo y no Cerrando la espiral, lejos de Windenberg te estuve hablando con mi yo pa' poder cambiar Es imposible en un sistema en el que todo falla No humor, pain, vuelvo a casa, lluvia y calma polvo blanco en los tejados de mi ciudad amanecer azul los pies morados, frío polar joven las reflexiones por la dualidad amamantados por la loba bajando el vulgar, solo son restos, olor de celulosa quemar toque mi cielo toma y sufriendo mis auras Págame, te pido y vuelco tu verdad Págame aunque no sea nadie, rezo por mí. Ah. Amargos giros, lectura de manos en bar No augura nada bueno, lejos los tiempos de paz All the time, nos mueve la ambición, nada más Anomalías en un plano de otra realidad Joven darta, invierte y gana, pierde por dar Nunca los vio fuera de aquí, pero ¿qué más da? John, vete, dance, ni Gabi, no mires atrás Sumas y restas lo que vales, dime que es verdad Para subir y mañana se ve ya I promise Con la cabeza mareada Llego viendo más allá Y noto que me falta si no está Confusos leyendo el capital Tú déjame coger, lo voy a necesitar Tira las manillas y todo tiende a cambiar Todo primado pone fuerza a despegar Todo se queda en las ganas que les dan One of peace, En los fallos de la matriz temporal Conexiones sin principio ni final Porque dice que me quiere pero no es verdad De una ovación a un minuto de silencio Acuérdate cuando te llueva por dentro Felicidad, estrategia Tema de sinapsis neuronal, va mi felicidad y ahora tiene que ya Su bomba que me es da, luego te visita vanidad. Dime cuántos tienes para dar. Solo carácter y realidad, me dejaste claro lo que pensar. Elige a otro para soñar, comiendo nectarina en una playa soleada. Donde andas tú, Say what? Y tira delante de mí las chulas en el jardín. Vueltas de aquí para allá, sin moverme de aquí. Me marea tan solo pensar en ti. ¿Qué importa nacionalidad? Soy la tarjeta bloqueada. Estímulos externos dan que pensar. Ahora para arriba, mañana atrapar. ¿Estamos fuertes o okay. qué? ¿Estáis todos serios o no? Estamos muertos en nada. dejémonos. Fuertes o okay. qué? está esto serio o no? Estamos muertos en nada, dejémonos de amargar. Con la cabeza mareada, vueltas en taxi, precio a la realidad. Con la tarjeta bloqueada, están contando su dinero y no tienen nada. Días de furia, no name, vi Be más resolverle, no quiero su lame. Vivo en un bajo, te petalla en tu Fuerzas opuestas, hangover y no me mueven Con la cabeza saqué Flaquean las piernas y no hago más que ganar Todo va al peso, fricción, cosas para crear Pagado en tiempo, son etapas, todo por mejorar Puteador, puro caribeño, Curtis en el beat robándonos el cielo, Island, sunrise vapores y sueños, y todo nada límites el, el suelo. Estamos fuertes o okay. qué? Está esto serio o no? Estamos muertos en nada, dejémonos de amargar Estamos fuertes o okay. qué? Está esto serio o no? Estamos muertos en nada, dejémonos de amargar Demasiado arriba como para bajar. Vi las flores muertas antes de empezar. Amigos y enemigos, DJ cam En el Windows Media buscando está. Algo inconfesable pasado está. Mientras café frío por el final. Deseos de MediaCar se quieren gastar. Y ver la energía de cómo todo esto sube. La realidad en el de los lunes Y ver la inercia de cómo todo esto baja Le dejé la llave, se llevó mis lunes Hoy si sí despierto las calles de azules Tengo la idea machacá Dejando el parque a un lado y roces que valemos más Con todo lo que hay por ordenar me no entiendo lo que están diciendo, pago por volar Te vio falto de voluntad No creo en lo que están vendiendo ni en su obra social no sabes ni lo que te dan, es la química contra sus normas, eres uno más más Con la cabeza bloqueada, me muevo en círculos cerrados y mi river Tu Tú reza lo que no tendrás, 57 pegue Maldo en la boca cerrada